Chocó, se vive en el atardecer. Jaguar, tus pasos son danza armoniosa que baila con el sol y al ritmo de las nubes pregonando tu amor. Eres guardián de la jungla porque así lo quiso Dios. Cuidas de ella arriesgando tu corazón. ¿Qué escondes en esos ojos? 4 de la tarde, 35 minutos. Continuamos con este bello atardecer. Que lo que escuchamos desde de fondo es Jaguar de Luis Alfonso Pasos. Esto para saludar a nuestro primer invitado de esta tarde. Él es Felipe Gulsamudio, antropólogo que ha estudiado sobre la simbiología del jaguar y su relación con las comunidades indígenas. Al jaguar lo llaman el tigre. Feliz atardecer para usted, Felipe, y cuéntenos, por favor, qué representa para ustedes en esta región el jaguar. Eh, bueno, muy buenas tardes, Karina, muy buenas tardes a toda la audiencia. Eh, un saludo muy especial. Eh, como como estaba comentando, pues hemos trabajado bastante en la región amazónica, donde está el jaguar o la pantera onza, que es el tigre más el tigre emblemático o el tigre mariposo que le dicen, no es el tigre más grande que hay en la región. Y pues la simbología del jaguar con las comunidades amerindias se da desde México hasta la Argentina, no. Es, es una simbología muy grande la lo que se ha denominado como el hombre jaguar ¿no? a través del chamanismo y son aquellas posibilidades de las ontologías americanas o de las ontologías amerindias americanas eh, donde las los grandes chamanes tienen la posibilidad de a través de sus de sus rezos y sus meditaciones de convertirse en jaguares esto les da distintas posibilidades, no, les da pues, la posibilidad de andar por el territorio, ellos pueden deambular por encima de la selva, convertidos en hombres jaguar, mirando lo que está sucediendo, les da la posibilidad, como el gran felino, no, de, de cazar. Entonces pueden eh, causar ciertas enfermedades a personas que no han cumplido con las dietas o con con las normas culturales que hay en las comunidades indígenas, les da las posibilidades de curarlas también, porque los guantes que tienen, digamos, cuando ellos hablan de los guantes de, de jaguar, les da la posibilidad de sacar las enfermedades del cuerpo de las personas. Entonces, wow. la simbología es muy, muy amplia en toda la región. Yo he encontrado en, en distintos viajes las máscaras del hombre jaguar como decía, en la Argentina, en la selva, en las comunidades mexicanas de Mesoamérica, y es una una relación muy amplia con el predador más grande que hay en la naturaleza americana, ¿no? que, es, que es el tigre Qué mariposo bien. o el jaguar. Qué bello, Felipe, además atraviesa, ¿no? Es decir, nos, nos, nos atraviesa de alguna manera como continente y es su presencia en tantos eh, países. Dos preguntas, Felipe. La primera, ¿usted ha tenido la posibilidad de ver de cerca a un jaguar? Y la segunda, eh, ¿cuáles son, digamos, sus características de, de un poquito más allá de pronto de la de la cosmononía o el, de, de o esta relación con, con los chamanes, eh, de esa fuerza, de, de, de lo que significa, de lo que es un, un jaguar ya eh, como físicamente con sus características? Bueno, yo, yo he tenido la posibilidad de ver felinos grandes en la selva, no, no propiamente al tigre mariposo, no. No he tenido la posibilidad de tener el encuentro, he tenido con onzas grandes también. Este, cuando he ido por los caños, no yo, yo hice un recorrido hace unos años por por el río Mirití-Paraná y entramos por un caño que se llama Huacayá y de ahí seguimos por un caño todavía más pequeño que se llama Oillacá. Y en ese pequeño caño tuve la posibilidad de ver un, un felino muy grande por un instante cuando nos cruzamos el... El volvió y se escondió en la selva y fue pues una una gran experiencia muy emocionante en las caminatas pues he visto bastantes huellas de los de los distintos felinos en la selva pero no los no he tenido la fortuna o, o el privilegio de, de cruzarme con ellos también eh, una fortuna porque también da un poco de miedo no encontrarse ¿No? ah, sí. con un con un tigre mariposo de estos tamaños caminando uno por la selva, pero pero sí los he podido escuchar bastante. Digamos, ellos en su momento de, de aparearse uh -huh. eh, tienen un, un, un tipo, como parece un llanto, ¿no? Los indígenas, cuando yo estaba con ellos, decían que, que los tigres estaban llorando y cuando estuve después con mis, con, con personas que, que estudian me decían, no cuando ellos hacen ese tipo de sonido es que están llamando a la pareja para aparearse, uh -huh. Y, y sonaban muy cerca, ¿no? Y en las comunidades en las que estaba me decían, no, por acá viene el tigre y, y de vez en cuando se lleva una gallina o, o un perro. Entonces, y también hay las historias de los pequeños perros, de las malocas, cómo cuidan en las comunidades de los, de los grandes felinos. Mm. Y ya pues físicamente, pues son, son unos animales realmente grandes, el tigre mariposo. Eh, tiene, tiene unos colmillos considerables que entran también en, en la parte simbólica de manera crucial, no porque los los indígenas eh, tienen como... los chamanes tienen collares con dientes de tigre. Yo no, no sé si usted los ha visto, pero esos, esos dientes de, cri, de tigre eh, representan el pensamiento y es de las pocas cosas... Eh, que que las selvas se heredan y se cuidan muchísimo, ¿no? Porque va en relación al pensamiento de los padres que se heredan los hijos con el poder chamánico. Ya el collar en sí tiene mucho poder, porque tiene el poder de, de este gran animal. Tradicionalmente va cargando las oraciones y los poderes de los ancestros. Entonces, estos grandes collares que, que tienen eh, tienen bastantes restricciones en su uso. No los puede usar cualquier persona. No se los puede colgar. Eh, las mujeres en menstruación no se pueden acercar porque totean los dientes y con eso se sale parte del poder que tienen que tienen estos estos estos utensilios. esta para pernalia, para las curaciones y para todos los trances chamánicos. Felipe, dentro de estos recorridos que usted ha hecho con las comunidades indígenas y que ha podido compartir esos conocimientos, esos saberes de los chamanes y de cómo ellos cuidan al jaguar, ¿de pronto no ha encontrado alguna historia donde ellos cuenten que desde un jaguar pequeñito que lo hayan tenido dentro de la comunidad y haya estado con ellos ahí siempre? No, no, no, que ellos hayan domesticado un jaguar no... No, no, no conozco, pero en estas historias de los hombres jaguar, eh, en los mitos, sí se habla de cómo, cómo se transformaban los ancestros, los primeros hombres en tigre, y cómo a través de estas transformaciones también en los mitos dan el orden social, ¿no? Y cómo son los hombres jaguar, los tigres en esas transformaciones que se dan, que, que a veces tienen peleas entre ellos, como decía, ¿no? Hay peleas chamánicas, espirituales, donde donde se cura y se, se pues, como, como en todas las sociedades y todo, hay gente buena, gente mala, hay amigos, ¿no? Hay tigres que se hacen, chamanes que se hacen espiritualmente amigos, así estén en localidades muy lejanas, y entre ellos, pues, cuidan todo el territorio de distintas maneras, ¿no? No... Es un equilibrio entre, entre las energías positivas y negativas y en eso pues se basa todo todo todo este, este sentir. Pero pero más que criar a los tigres, pues hay un respeto muy grande hacia ellos realmente y los tigres realmente no se, no se involucran mucho con las comunidades y no van mucho hacia las comunidades sino cuando ya están como en una edad bastante avanzada, ¿no? que ya, ya han uh -huh. perdido ciertas facultades de caza y eso, y ya lo que comienzan es a tener una cacería más fácil, como son los animales domésticos que hay en las comunidades. Entonces ahí comienzan a acercarse sí. a las comunidades, y claramente eso también representa un peligro hacia los niños, digamos, o hacia, uh -huh. o hacia las mismas personas. Entonces ahí entran en un conflicto territorial los jaguares con los humanos, eh, que, que entra pues en distintas, terminan distintas consecuencias, ¿no? Sí. Eh, Luis Alfonso, ¿cómo es el comportamiento del jaguar? Es decir, es, eh, ¿cómo es su personalidad? ¿Es solitario? ¿Y cuál es la diferencia de pronto con la hembra? Yo me imagino que la hembra ya cuando va a, a reproductivo, pues ahí hay seguramente un cambio de comportamiento. ¿Cómo es un poco...? Él y ella, y, y el tema reproductivo. Eh, ¿Luis Alfonso está con nosotros o es para mí? Yo soy Felipe. Ah, eh, Felipe, perdón. <risa> perdón. Es que estaba. Mi Luis Alfonso fue el, fue el que cantó, el que puso el de la canción. Perdóneme, Felipe, Felipe. Usted se quedó esperando ellos, a Luis Alfonso. Ellos para no. donde yo tengo conocimiento son, son animales solitarios y sí si se a través de, de distintos modos como decía de, de sus llamados y todo y de las feromonas y, y lo que sueltan las hembras pues tienen sus, sus momentos de apareamiento tienen cuidado parental las hembras cuidan a sus crías no como, como son los mamíferos eh y la, la diferencia un poco el macho es más, más robusto que la hembra, hasta donde yo tengo conocimiento. Pero yo la parte de, de comportamiento animal profunda de los jaguares, pues sé que, que ellos andan grandes territorios, mejor dicho no, no es que se queden en un solo sitio todo el tiempo, sino ellos van deambulando por el, por el territorio, tienen distintos sitios de casa. y y tienen distintos movimientos, pero, pero la verdad eh, haría mal porque pues mi, mi relación con, con claro. el jaguar ha sido más hacia la simbología que hacia la parte pues biológica y de comportamiento de ellos en entrar a profundizar eso. Felipe, ¿cómo podemos nosotros aportar para conservar esta especie? Pues hay hay muchos mecanismos, un un mecanismo Digamos, a, había un biólogo eh, que estudiaba muchísimo los jaguares, que es Esteban Payán, y él en un estudio hace muchos años veía como en las áreas donde, donde vivían comunidades que, que tienen una relación armónica con la naturaleza, en su fototrampeo encontraba más individuos de jaguares que, que hasta en áreas protegidas, ¿no? Entonces yo creo que la educación... Ambiental es, es un factor crucial. La protección hacia la casa, ¿no? También la protección del medio ambiente, la, el evitar la deforestación, digamos, y que el jaguar pierda su hábitat natural y le toque comenzar a explorar otros hábitats donde está la ganadería, por ejemplo. Ese es un problema muy grande porque, pues, a los ganaderos se les come las vacas y, pues, a ellos no les gusta que se les coman las vacas se acaban sacrificando a los jaguares y creo que ahí tiene que haber una, una educación muy fuerte de saber que ellos están incurriendo en unos territorios que históricamente han sido los territorios del jaguar y que tiene que haber un respeto y que pues si tienen algún tipo de pérdida pues la tienen que asumir sin sin tener que maltratar a, a esta especie, ¿no? Creo que ahí hay unos, hay, han habido varios programas en distintas zonas del país como mirando eso, no solo en la Amazonía, sino en otras partes, porque pues son especies que ya están en peligro de extinción, que, que en épocas anteriores eh, uno de los grandes booms que existió en la Amazonía era el de las pieles, entonces sacaban las pieles de los tigres, de los tigrillos, de las nutrias, y eso diezmó muchísimo la, la población porque era, era el modo, pues el, el boom económico del momento y el modo de extractivismo que se daba en, en esa época. Entonces, yo creo que la prohibición de ese tipo de, de comercio y más la educación propia sobre la, la población de los jaguares y el relacionamiento y el respeto que existe eh, históricamente por las comunidades indígenas son mm. factores cruciales para que esta especie pueda pervivir y, y seguir seguir sobreviviendo en, en nuestras regiones y en nuestras claro. selvas. Y a, a mí me llamó la atención lo que usted empezó a mencionar, Felipe, al comienzo y ya para ir redondeando esta historia también, que es bellísimo entender cómo... Cómo hay una relación entre el hombre y entre entre este este animal, ¿Qué, qué mensajes puede transmitir Felipe el jaguar a las comunidades o a los chamanes o a los jefes, digamos de, de, más viejos o los que se conectan con él, qué tipo de mensajes pueden ellos como eh, lograr recibir cuando el jaguar les habla, cuando o cuando logran tener ese contacto un poquito más más espiritual con, con el animal. Bueno, la, la selva es un sistema vivo y muy dinámico, ¿no? entonces en la selva todo se mueve rápidamente. Cuando yo, digamos, una vez estaba en unas comunidades arriba de Leticia y estábamos pescando en un caño y sacamos los pescados y los comenzamos a poner entre dos personas, ...y de repente un águila volando muy rápidamente... ...se llevó uno de los pescados que habíamos sacado, ¿no? Entonces en la selva el dinamismo es absolutamente eh, inmediato... ...todo pasa de un momento a otro, ¿no? Cuando algo se pudre, llegan los las, las hormigas, los escarabajos, los pájaros... ...y los jaguares hacen parte de todo este dinamismo en la predación también, ¿no? Como los animales de predación más grande... Y pues la relación también un poco de las comunidades indígenas en la selva y de los clanes, mucho va también hacia la sustancialidad y las comidas. Es decir, que si es el animal que está en la, en la punta de, de la predación, pues es uno de los más poderosos y que da una relación y una enseñanza de, de, del manejo del territorio, ¿no? De, de ser un poco invisible, de poder andar de noche también, ¿no? Tienen esa... Uh -huh. Los felinos tienen esa posibilidad de, de, de la visión un poco más aguda de, en las noches y es el modo de deambular sin sin ser visto y sin ser oído no es el modo en el cual eh, se representa eh, esa esa esa cúspide muy muy importante pero adicionalmente en ese en esa transformación en esa en ese modo y en ese dinamismo de la predación no que es un, una característica muy grande de las comunidades indígenas, el poderse convertir en hombre jaguar es la posibilidad de poder andar por el territorio, ¿no? de poder visitar los distintos sitios, de poder hablar con las entidades espirituales de los lugares sagrados. Entonces el jaguar en sí lo que enseña es el equilibrio en el ecosistema, no, no es solamente eh, el modo de cazar, sino es el modo también de respetar los distintos lugares y los distintos sitios donde es permitido, donde no es permitido cazar y la gente cuando incumple estas normas y este tipo de, de, de, de reglamentos sociales puede caer en las fatalidades y puede caer ahí sí en las garras de un hombre jaguar porque se ven y se, se verían espiritualmente como posibles presas, ¿no? Como una, un cerrillo, una danta u otro animal entonces, el equilibrio que representa es el respeto hacia los distintos lugares sagrados, al intercambio con las entidades, y el jaguar en sí, pues, es la sabiduría, ¿no? Es el pensamiento ancestral que hay dentro de las comunidades indígenas. Qué bello eso, hermosa esta visión y es una manera también de entender esta especie que está allí, que habita en estas selvas y que habita en esa Amazonía, en esa Orinoquía. Felipe Gulsamudio, un fuerte abrazo para usted y ojalá, ojalá pueda usted verse muy cerquita con este felino. Feliz tarde, y gracias. Esperemos que sí, bueno Karina, una feliz tarde para ti y para toda la audiencia. Ah, ¿qué Así. tal uno encontrarse con esto, Karina, de cerca? Bueno, de cerca con toda la prudencia, ¿no? Porque se lo van a estar devorando a uno. No veíamos que son carnívoros y, y, y ellos son los dueños del territorio. Amo las manchas que tienen los jaguares, Karina. Me encanta la complejidad de ellos y me encanta esas manchitas que, que tienen, eh, esas formas que tienen que son únicas, que son como Así sus es. huellas digitales. Así es, Luisa. Muy muy peculiar esa. Todas esas manchas en su, en su hermosa piel, pero lo bonito aquí es realmente esa relación que tiene eh, con todas esas comunidades nativas de esta región del país. Qué bonita esa experiencia que nos acaba de contar Felipe Gulsamudio.